Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Ríobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, arroba BTV en Twitter, la cuenta del espacio, arroba Apulso Piso mi cuenta en Instagram, arroba Y también estamos en TikTok, JR Periodista. Voy a activar desde ya las transmisiones en vivo, tanto en Instagram como en TikTok. Además, ustedes pueden enviar su nota de audio a través del de 0412-334-5488. 0412-334-5488. Nos envía la nota de audio donde lo hace y si quiere, bueno, su nombre y apellido, su nombre completo, como usted desee, puede allí enviar su comentario, sugerencia o interrogante. La semana pasada no, estuvimos con ustedes, estábamos en Países Bajos. En la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el esequibo, Pero bueno, hoy los saludamos a todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión También de la Radio del Sur y Radio Miraflores, la voz de la verdad Nuestro invitado el día de hoy es abogado, es eh, eh, rector suplente ¿Verdad que sí? del Consejo Nacional Electoral Y además eh, fue presidente de Pueblo Soberano, una, una misión, programa, ¿no? una fundación. Bueno, estaremos hablando de los servicios. Él me comentaba fuera de cámara que este es un programa que va a tener mucho impacto y voy a ganar muchos seguidores, pero así sea. Eh, invitado. Eh, no voy a comentar más porque hemos entrado, bueno, algunos minutos eh, retardados por el tema técnico, pero ya estamos listos y vamos a conocer quién nos acompañará el día de hoy. Aquí se tenía por costumbre que yo llevaba a mi hijo, voy a hablar de los los niños, las niñas, adolescentes que tramitaban una cédula. La mamá, inconsciente, acudía a X-AIME y tramitaba ahí, pero se dio cuenta que pasó un mes o dos meses o hasta tres meses y nunca le entregaron la cédula. Vio que de repente hay un operativo en tal plaza, iba para allá con la misma partida de nacimiento y le sacaban la cédula y tampoco. Ah, y resulta que ahí sí le lograron entregar la cédula, Michelle. Eso se llama lo que es el doble cedulado, okay. aquí en la institución. Entonces el niño, la cédula que estaba en el paraíso, a los tres meses salió, y esa cédula de identidad también se imprime, y la que se llevó en el operativo, doble cedulado, el niño tiene dos cédulas. Con este sistema nuevo, eso se acabó. Porque... Bueno, recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, recuente del espacio, arroba apulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobobtv, y también estamos en TikTok, JR periodista estamos transmitiendo en vivo y a través del de 0412... 334-5488 nos envía la nota de audio y la reproducimos aquí con su interrogantes, mmm, sugerencia o comentario, y además hay una etiqueta numeral a pulso con el Saime porque nos acompaña su director, Gustavo Vizcaíno, ¿cómo está? ¿Cómo está Julio? Feliz noche, Feliz noche. gracias, gracias por, por estar aquí le di un pequeño gracias golpe aquí a la transmisión a en vivo gracias por la invitación a tu programa yo decía que usted es el rector suplente del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo es eso? así es Julio, bueno una tarea que me designaron eh, hice el concurso, presenté mis credenciales y bueno, en la escogencia fui seleccionado y posteriormente en la juramentación, una vez que se reunió la junta directiva, fui seleccionado como el rector suplente del presidente, rector principal del Consejo Nacional Electoral. O sea que ese tema de la aseguración, por ejemplo, tiene mucho que ver también tenemos con la votación. Buen, <risa> tenemos muy buenas conexiones ahorita con el CNE. Un buen matrimonio hay para resolver asuntos de suma importancia entre... Se, eh, identificación, identidad. Recuerda que la identidad es una competencia del Consejo Nacional Electoral y la identificación es una competencia del de Servicio Administrativo de Identificación de Migración y Extranjería, conocido como el SAIME. Es decir, la identidad la da el Consejo Nacional Ele Electoral a través de una partida de nacimiento y yo codifico la identificación a través de un número de cédula. Imagínense, son más de 20 elecciones que se han realizado en el país la gente se busca allí por número de sí. cédula, el terminal del número para ejercer un derecho tan importante como el voto. Sí, así es. Y nosotros estamos siempre prestos a dar siempre las mayores colaboraciones al Consejo Nacional Electoral para esas jornadas especiales de segulación para que el pueblo garantice su derecho al voto. Fíjese, además me comentaba que le gusta mucho los deportes a usted. Soy amante del deporte. Me Mastica gusta el fút todo. todo fútbol, fútbol, béisbol, básquet. O sea, me gusta mucho desde muchacho Fui criado en las barreras del silencio. Muchos compañeros de, de crianza... Jugadores conocidos, peloteros conocidos, se criaron conmigo y jugamos béisbol, básquet, softball, natación. Es decir, tenemos algunas cualidades de deporte que todavía queda algo por ahí. Los camarógrafos me hacen enseño porque yo termino este programa con un pulso. Bueno, cómo no. Yo, le voy a ser sincero, yo creo que como de 20 invitados, yo he ganado como, como 19. La última vez perdí, con Iván Loyo perdí. No, bueno, claro. No, yo. Pero, con, pero, a, pero, pero a Hipólito Abreu no, no está no, sufriendo no, aquí, no, no, tanto, no, no, tanto por las problema. preguntas como por el pulso. <ríe> fíjese una cosa. Um, me gustaría hablar, porque hoy es un día histórico. Eh, hoy se cumplen 10 años de eh, gobierno del presidente Nicolás Maduro. Usted me comentaba ayer en una conversación un poco privada, pero que, que sostuvimos a nivel eh, telefónico. Y me decía, bueno, yo soy cercano al presidente Nicolás Maduro. Bueno. Y me gustaría preguntarle, eh, eh, o empezar por allí, para abordar ya los temas políticos y lo que a usted le atañe, que es el tema del SAIME. Pero antes, decirle, ¿qué hay de diferencia de ese presidente del año eh, 2013, que, que, bueno, que ganó hace 10 años, al de hoy, 2023? Bueno, mira... A lo que usted lo ve. Y lo por avisó. hablar de la personalidad de nuestro querido presidente Nicolás Maduro, el cual, producto de circunstancias de la vida, me llevó a ayudarle en muchas tareas. Bueno, yo pudiera decirte que sí si es verdad. Hoy lo dijo, por cierto, que él nunca soñó con cargos de ninguna naturaleza. Él fue diputado, posteriormente fue designado por el comandante Chávez eh, presidente de la Asamblea Nacional. De ahí comencé a hacer apoyo de mucha al, al presidente, apoyo personal de su asistencia, de documentos, sus su implementos de trabajo. Y bueno, de ahí para acá siempre he visto que el presidente Nicolás Maduro es un hombre muy humano, un hombre humilde, un, un hombre de un gran corazón, un buen padre, porque conozco también muy cercano a su familia, pero sé que es un buen hermano, un buen padre. Puedo decir que inclusive eh, compartimos momentos en los aviones, en cuando el presidente Nicolás Maduro se hizo canciller, viajamos a muchos países y... Bueno, una de las anécdotas de esa vida es que le tendí la mano gracias al, al presidente Nicolás Maduro en esa época que hacía nada más y nada menos que a Fidel Castro. Eso lo llevo en el recuerdo de por vida. Y viendo siempre la, la humanidad del presidente, su humildad, es un hombre que todavía la mantiene. Es decir, la diferencia en que una circunstancia lo hizo presidente... Vaya la de la responsabilidad la responsabilidad. Bueno, mira, y sé de que el presidente Nicolás Maduro hace hoy por hoy como presidente todo lo humanamente posible para entregarle la, la felicidad posible a nuestro pueblo. Se le nota, él siempre, siempre ha clamado eso, cuando uno trabaja con él, siempre en las marchas, en reuniones, el pueblo, siempre con el presidente Nicolás Maduro, un papelito, alguna instrucción, y siempre me dice, resuelve esto, resuélvelo, y me pasa el reporte. Entonces, eso en él se nota que no ha cambiado. Sé que desde que lo acompañé... Hasta que fue presidente encargado, bueno, el presidente Maduro siempre ha sido ese hombre gran, un hombre humilde y de mucha humildad y de verdad que eso lo hace ser un gran hombre de la vida. Fíjese, presidente, hoy en la actividad de los próceres, en la Expo Gobierno uno de los temas que tocó y viene haciéndolo en distintas actividades, es el tema de su lucha contra la corrupción. Y yo no quería comenzar esta entrevista con usted sin tocar ese tema. Porque uno ve en redes sociales algunos gestores que pienso, no sé si así lo ve usted, le hace daño a la institución. Se ha emprendido también una lucha contra la corrupción dentro del SAIME. Sí, Julio, importante tu pregunta y en esta circunstancia de la vida que estamos viviendo el país. Fíjate, desde mi llegada al SAIME el año 2018, una de las tareas que el presidente siempre me indicaba era que había que ser duro, mano de hierro, Vizcaíno. Lo dijo una vez. Y siempre lo llevo grabado. Y la mano de hierro tiene que ser interna y externa. El Saime tiene a sus alrededores un conjunto de mafias. Y nosotros la hemos venido atacando. De hecho, una de las grandes sorpresas de la vida que he llevado hoy en el Saime, cuando en el 2021, Julio, una señora se me acerca y me dice, Vizcaíno, ayúdame, este, acabo de hablar contigo por las redes. Y Facebook, yo, ¿cuál redes? Por Facebook. ¿No ¿no? Tenía usted yo no Facebook. tengo Facebook. ¿No te... Es que producto de esto de esta responsabilidad que tengo. No tengo redes sociales que lleven consigo responsabilidad sobre el SAIME. Uso las redes sociales internas del SAIME para poder darle el apoyo y la respuesta para necesaria comunicar a nuestro pueblo, e para comunicarnos e informarnos con todo el pueblo. Pero, fíjate, por ahí hay un personaje, no sé si llegó el video aquí. Ah, teníamos el video, el equipo de producción sí si pues, lo tiene. Un video, una persona que se hace pasar por Gustavo Vizcaíno. Corrupción. Es que yo siempre lo he dicho, desde el mismo momento en que tú apartas un cupo en una cola para tramitar un documento, no solamente en el SAIME, hablemos de otras instituciones públicas como el ntt el SAREN, Registro Público, el, el CNE, que tú apartes en una cola, un, un cupo para atender a una persona, ya ahí comienza una corrupción. Comienza ahí porque ya ahí hay una manipulación de ¿Cuántas pagos. ¿Cuántas personas han sido, por ejemplo, desde que usted llegó, han sido detenidos por ser electores, por cometer a, actos de corrupción? Aquí, aquí puedo mostrarte, por ejemplo, esta imagen, fíjate. Red, los turcos de Ciudad Bolívar... Este señor que está aquí, delincuente, capturado gracias a las investigaciones, con un exfuncionario Saime, mantenía una red con unos funcionarios comprados internamente para a sacar pasaportes con personas no presenciables. Es decir, pasaportes falsos, fraudulentos, de toda naturaleza, porque si usted no acude a lo que es la legalidad de colocar sus huellas, firmar y tomarse una foto, ya el pasaporte se considera falso. Fíjate, aquí te decía hace rato... El video que te mandé, Julio, no sé si el equipo lo trajo, sí, el equipo me dice de un ciudadano bien. que se hace pasar por Gustavo Vizcay, no nos podemos escuchar. Las dos voces que hace. Si vamos fuera, a verlo, vamos a verlo y, y allí sí? lo comentamos. Gracias, Julio. Adelante. teléfonos, números de teléfonos eh, que no existían para el día de hoy me encuentro entretenido y mi mismo nadie, para este entonces al día de hoy era cambiar las voces porque ya que tenía dos personajes uno que era el doctor Gustavo Vizcarino que con esta voz atendía a los usuarios Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, para era el canal del doctor Gustavo Rodríguez, director de, de SAN, que es del poder de la Y creando esta, esta voz de un personaje ficticio llamado Esmeralda Cabrera. Tampoco existe, también lo manejaba bajo una voz de mujer, el cual era él. Este? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para el canal de Esmeralda Cabrera. Así que este que el doctor Gustavo, es que hay un director general sabe en qué le puedo ayudar a servir. Canté muchos clientes o muchas personas, muchos ciudadanos, los cuales me aproveché la necesidad de, de un mismo, de requerir su, su, su documentación. Me pagaron en divisas. Bueno, capaz usted no eh, percibió por así decirlo, este, la cara de este ciudadano, su nombre es Pedro director, David Chaburán Evarista. Que hacía la voz de usted, se hacía pasar por usted y cuando hablaba como con un asistente, se hacía pasar por mujer. Tenía la voz de mujer, un artista, o sea, todo un actor. Entonces, fíjate, él usaba una plataforma de telefonía falsa, usando mi voz y posteriormente le decía, "Te va a llamar mi asistente de otro número y usaba la voz femenina." Fíjate que él lo confiesa ahí en las capturas que hicieron, bueno, gracias al cuerpo de, del SEBIN cuerpo inteligencia, gran colaboradores para nuestro, nuestro trabajo. Y entonces fuimos dando con las inteligencias los reportes que en nuestro pueblo, pero hasta fue mucha gente, Julio. Y ya ahí comenzamos nosotros a preocuparnos, a decir qué es lo que estaba pasando. Y ahí empezamos nosotros a atacar lo que tú acabas de decir, lo que ha dicho el presidente. Mano de hierro, venga de donde venga. ¿Uno podría decir que la burocracia es sinónimo de, de también este tipo de gestores o sinónimo de corrupción, por sí, ejemplo, en claro casos. que sí, Julio, claro que sí, porque fíjate, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de esos gestores externos son exfuncionarios del SAM, la gran mayoría, que se llevaban los códigos, se llevaban... ¿Sabe cómo se maneja la plataforma? ¿Sabe cómo se maneja la plataforma? Pero quedaban el amiguismo dentro de la propia institución y generaban clientelismo afuera para que posteriormente los trabajadores y a lo interno hacían la respectiva gestoría para decir, simular psicológicamente que tú le estabas haciendo el trámite a esa persona. ¿Cómo lo hacían? dame tu clave y tu usuario, normal, necesito una flecha, un amigo en el SAIME, yo lo tengo, dame tu clave y tu correo que yo te hago todo, mentira Julio, eso es totalmente falso, eso es ataque psicológico a la persona porque buscaban y manipulaban en el sistema la información que el SAIME tiene que mandarle al titular del trámite, llegaban y te lo enviaban al gestor que ya tenía la información que tú tenías que recibir y te dice, fíjate, ya te imprimí el pasaporte. Ya el pasaporte llegó a la oficina, ya el pasaporte está en bóveda. ¿Por qué? Porque los correos electrónicos que la institución tiene que enviarle al titular del trámite hacía posible que usted se enterara de todo lo que es el proceso administrativo de la institución para tú lograr saber que tu pasaporte ya estaba impreso y que ya había llegado a la oficina. Era el supuesto gestor ayudado por un tercero exfuncionario del SAME que te indicaba a ti que usted ya tenía el pasaporte en no ¿Cuántos de esos gestores han sido castigados Mira, por la noticia? Pudimos hablar desde nuestra llegada a, a, a la fecha, hemos pasado los 170 personas ya detenidas, inclusive bandas delictivas. Fíjate, este que te acabo de decir, un árabe, que compró la conciencia de un exfuncionario Saime y este le compró la conciencia a cinco funcionarios internos para sacar pasaportes sin la presencia. sabe cómo lo hacían, Julio? Tú llegabas y hacías la cita y cuando llegabas a la oficina... Quien se sentaba en la, en, la, en la silla era una fotografía, lo hacían con foto, con fotos, la cámara se tomaba una foto, o franelazos, grababan caras en la, en la franela y se paraban y le tomaban la foto. Eso lo hacían, por supuesto, en horas externas, en horas nurnas, para que la gente aquí no pudiera hacer lo que nosotros lográbamos verificar. Pero hay un sistema de identificación que se llama el AFI, que son las huellas, y ahí pudimos detectar que las personas no estaban acudiendo a la cita. Fíjese, yo tengo algunas interrogantes aquí en no, redes sociales. Yo le decía, yo traigo mis preguntas preparadas, pero es la gente la que hace la sugerencia. Bueno. Dice, excelente, viendo a pulso con el compatriota Julio Río Bó, eh, por Venezolana Televisión, necesario para aclarar dudas en los trámites del SAI, me dice La Negrita. Dice también por aquí eh, Facundo, me imagino, puede consultar al entrevistado por qué las citas de pasaporte y tomas de datos del 21 de marzo de 2023 en la oficina Barquisimeto 2 no se han impreso. No tenemos respuesta, mientras en las oficinas Lara han impreso posterior a esa fecha. Sí, bueno, vamos a hablar claro de lo que es la impresión. No es que no se hayan impreso, Julio, es que toda oficina tiene una particularidad. Eso depende mucho de las conexiones. Es decir, yo dependo mucho de dos instituciones del Estado que me deben de demandar buen servicio. ¿Cuál es? Corpoleg y Cantebé. Si una de esas instituciones me falla, yo lamentablemente tengo que presentar fallas también, y en cuanto a la impresión, pudiera ser que sí se han impreso algunos documentos. Prometo revisar Barquisimeto. Desde ahorita mismo saldré a la oficina con mi equipo a revisar. ¿Qué es lo que pasa? Que pudiera ser que en Barquisimeto se esté imprimiendo en Lujano porque aprueba el chequeo dactiloscópico más rápido. Es decir, que es lo a probar Hasta que usted no apruebe esa, esas huellas dactilares del ciudadano, lamentablemente no se genera una orden de impresión confidencial para que el pasaporte pueda salir impreso. Quizás eso es lo que está pasando, quizás sea que ese compatriota que escribe tenga problemas con su movimiento migratorio, es decir, ingresó a Venezuela, salió, entró, no le hicieron el registro migratorio y eso está todo compaginado ahora. Si usted no está en Venezuela, ¿cómo es que te imprimo el pasaporte? Si usted está afuera, ¿cómo es que yo te imprimo el pasaporte? Porque el pasaporte es el medio de viaje, por lo tanto usted tiene que estar presente para que se pueda imprimir el pasaporte y poderle entregar el pasaporte al titular del trámite. Dice la troleadora que no bajen en la guardia, todavía hay funcionarios entregando células a indocumentados. No la bajaremos, estamos 100% siempre activos para atacar la corrupción, la gestoría, la burocracia, esté donde esté en todo el país que tenga que ver con el SAI. Arte de Casa dice, ¿cómo se toma la cita un venezolano nacionalizado? Sí, bueno, no digamos nacionalizado, porque debe ser naturalizado. Acuérdate, Julio. Ese es el término adecuado. Ese es el término adecuado, que las personas nos naturalizamos y los bienes son los que se nacionalizan. Ese compatriota, para que corrija ahí. Fíjate, es igual que un venezolano, porque ya tú estás cedulado venezolano. Solamente que en el momento del llenado de la planilla, Julio, que aquí la traje... Ah, tiene allí la... Aquí tengo la planilla. ¿Podemos mostrarla? Que la han criticado, que la han criticado mucho. Empiezan a decir que ahora tienes que poner el color de cabello, el color de los ojos, qué tipo de rostro tienes, el grupo sanguíneo, que el tipo de piel. Pero es que eso siempre ha estado ahí, Julio. Que porque ahora estoy pidiendo datos de registro civil. ¿Y por qué civil. si siempre ha estado, no, siempre no se llenaba antes? Por Ese es el problema de la burocracia, Julio. Que había un funcionario a lo interno que... Prefería darle next, next, pasar, no hay que datos, llenar esos no hay datos. datos. Y aparecía la data, que es lo que está sufriendo. Ah, pero había una falla en el sí. sistema que claro permitía. Claro que sí, permitía, porque así fue confesionado, permitía que tú brincaras datos o tú pusieras XXX. Hay ahorita, ciudadano Julio, en la institución, por eso se lanzó este sistema nuevo, esta plataforma. ¿Cuánto tiempo tiene ya nuevo? el sistema nuevo? Tiene un mes y medio ya. Y está, bueno, sí, ciertamente incidencia. Se está adecuando. Se está adecuando. Como todos, fíjate estos teléfonos que tú tienes en tus redes sociales mandan, a, mandan actualizaciones de, de seguridad sí, sí, claro, bien, bien. De actu y así va a ser este sistema. Entonces te decía esta planilla, Julio. Ahora el ciudadano se autogestiona, es decir, ahora la llenas tú. Tú eres tú de aportas, mi computadora, tú eres donde de yo quiera. Computadora de tu móvil, de tu celular, tu, de tu equipo inteligente, de donde estés. Tú llenas todos los requisitos que te exige el signo y esa no me arroja un mensaje que dice estamos en mantenimiento por ejemplo no eso era antes comenzar ya no está pasando DSM. ya no está pasando de hecho había un contador porque fuimos un sistema nuevo innovador y eso estaba generando bueno toda una ansiedad en la población y esas personas tenían entraban ¿Sabes cuántas personas tuvimos en línea un día julio 21 mil personas que yo me quedé sorprendido y la página estaba que colapsaba pero gracias al equipo de trabajo al cual felicito desde aquí logramos que la, siempre la, la página se mantuviera. Tuvimos que poner un contador para poder ingresar. Es decir, usted tiene 7000 mil personas para lograr accesar a la página, no es para autogestionarte. Y una vez, y eso corría rápido, eso corría, en, acaso en 10 minutos ya estabas entrando a la página, ingresaba a la página y te conseguías con tu planilla. Planilla que ahora tú llenas, que ahora tú me dices a mí que tus datos son legales, son fieles, son ciertos. Y fíjate, aquí está el resultado de la planilla. Esta es la planilla. Sí, Esta ya Código lleno de acá, la que casilla tú llena de la casilla llena. Para que, la el captador, sí, para que el captador, con código QR, que lo lee en la oficina, en la estación de trabajo, hace la verificación de datos, procedes a ingresar a lo que llamamos nosotros el ecosistema de la captación y ahora Julio, una persona en el SAIME, dura. Dos y hasta tres minutos, porque usted ingresa nada más a tomarse la foto. Y tiene la, la posibilidad, y la eh, director, disculpe que lo interrumpa, tiene la posibilidad la gente de escoger la hora, además que va a ir a la oficina. La hora, Eso es algo inédito, Ahora usted, en el horario comprendido de 8 a 4 de la tarde, usted se autogestiona su trámite ante el cyber. De hecho, la hora aparece aquí en el serial, que es nada más codificado. ¿Sabes qué, Julio? ¿Cuál es una de las bondades? Que ahora tú no ¿De este ves nuevo cola. sistema? De este no, tú no ves cola ahora en las oficinas. Pero no lo he visto, muy cerca que hay un... Aquí hay uno hay un, de los sí. Ruices. Sí, sí, claro. Siempre me llamaban periodistas amigos de aquí, Vizcaíno, ¿qué pasó ahí? Tanta gente. Bueno, hermano, no, estamos tratando... ¿Por qué, sabes? ¿Por qué se hacían esas colas? Porque la gente llegaba a la oficina mirando para los lados para ver si podía sacarse la cédula, buscando cómo lograr sacar un trámite dentro de la institución. Ahora todo va por cita y hemos logrado, que de verdad que lo aplaudo, que nuestro pueblo acogió el llamado... Está autogestionándose el trámite, está haciendo todo su trámite necesario para sacar la cédula, para sacar el pasaporte. Fíjate, Julio, y aquí te tengo unos números. La nueva plataforma SAIME de desincorporación ha homologado un total de 94.397 citas para trámite. Es decir, 94.397 citas. ¿De personas? este nuevo sistema? No, estaba en el sistema viejo. Okay. A la espera de que un robot lanzara una fecha para que tú puedas acudir. ¿Por qué usted cambió el sistema, por ejemplo? Era atacado, porque a veces hablamos de la auto, eh, actualización que tiene que ver también con empresas extranjeras. Es que ahí había data corrupta. Okay. Ahí había data demasiada eh, eh, falsa. Es decir, no, no, no confiábamos en la data. No, no, no teníamos la confianza, la certeza de que estábamos trabajando con un sistema que nos iba a permitir, por ejemplo, Julio, la cédula nueva. Este sistema tiene piso ahora, tecnológico para viajar y pensar en una cédula tecnológica nueva, digital. No sé qué nombre le vayamos a colocar siempre con la, el permiso de nuestras autoridades. Fíjate, Julio, continúa aquí con la página. Actualización de datos. Tú ahora, Julio, si te casaste, eres soltero, te casaste y quieres que tu cédula salga casado, usted por la misma página dice actualización de datos. Y usted cuando se presenta a la oficina para hacer el cambio de la cédula, usted tiene que presentar el acta de matrimonio y el funcionario te cedula porque certifica que ciertamente es, usted es casado o viceversa divorciado o viudo eso no existía cedulación Julio, 163.595 personas han ingresado a la página y han solicitado su cédula de identidad y sabes otra cosa, te la entregamos de una vez, de una. como lo soñó el comandante Hugo Chávez, que decía que la cédula había que entregarla de una vez, porque demorar porque esperar y aquí voy a mostrar la o sea, historia, el pasado, no sé, mira, la gente se acuerda, el, el comprobante. ¿Se acuerdan de esto? El comprobante, mira este comprobante, te lo sellaban ahí en Plaza Caracas 10, 50 veces, no está lista la cédula, y aquí está. Y, y cuando le iba a buscar, la cédula ya estaba vencida. Y cuando le iba a buscar, la cédula estaba vencida. Fíjate, aquí está, mira. El comprobante, y cuando iba a buscar la cédula, que era esta, vencida la cédula. Y tú decías, bueno, ¿cómo es que la cédula está vencida? No, señor, tiene que renovarla otra vez. Ah, llegó el comandante Chávez. Y sacó su diseño, aquí está, que esta es mi cédula, por cierto, y hizo todo lo que es la MICA y cambió todo lo que llamamos nosotros un preimpreso con datos exactos y esto sale impreso por una máquina de la institución. Fíjense, mmm, me dice el equipo de producción, hay algunos audios, yo promociono sí. también, vamos a escuchar qué dice no? la gente del programa, Adelante, si tiene gusto. alguna interrogante. Adelante, Adelante, señor director, por favor, podemos escucharlo. Buenas noches, Julio Rodo. Eh, va a ser una pregunta al invitado. Si yo pierdo mi cédula, ¿cómo hago? Si no tengo ningún a ver que me identifique, ¿cómo hago para volverla a sacar? Por favor. Sí, compatriota, que me que me mandas tu, tu información. Yo te invito a que acudas a cualquier oficina de SAIME donde te encuentres. Si estás aquí en Caracas, te invito a que vayas a la oficina principal, a la oficina de atención al ciudadano, y ahí está el equipo presto para darte toda la asesoría e incluso de hacer todo el proceso para emitirte tu cédula de identidad y salgas con tu cédula. Al igual que en las oficinas, nuestro director de identificación tiene las facultades para, desde la sede principal, sede administrativa, que también la hemos, bueno ordenado de, de, de todo, Julio, ahí usted puede ordenar una cita a ese ciudadano que muy nor, con, normalmente existen personas que no tienen ningún tipo de documento que pueda sacar la seguridad como la partida de nacimiento, por ejemplo, y no vaya a sacar una partida de nacimiento. Pero es que eso se pide por una sola vez, Julio. ¿Y sabes con, por qué se está pidiendo por una sola vez? Porque el Consejo Nacional Electoral y el SAIME hoy por hoy mantenemos un lazo de amistad grande gracias al apoyo que me ha brindado el profesor Pedro, Pedro Calzadilla, ese laxo está permitiendo a nosotros, por ejemplo, digitalizar el registro civil, para yo poder ver las partidas de nacimiento, si son reales o no son reales. Eso nos va a permitir a nosotros dibujar el árbol genealógico, dibujar el, lo que son los datos filiatorios que se piden mucho para cualquier tema a lo interno y a lo externo. ¿Por qué te digo al externo? Porque de repente a ti te piden unos datos filatorios para un, un trámite consular, o te piden un dato filatorio que tienes que apostillar para algo personal aquí dentro del propio país. Fíjense, vamos a escuchar otro audio. Es que es? el equipo me dice: tiene que estar pendiente porque el invitado se está extendiendo y hay mucha participación. Adelante. Buenas noches, Julio. Saludos, hermano. Excelente programa. ...felicitar al compañero Gustavo Vizcaíno, director del SAIME. Rolando Sánchez, señor de identidad, 8.188.10. Desde Lechería Estudados Árticos. Ve Gustavo, apreciado colega, la pregunta es la siguiente. ¿El por qué colocan trabas para retirar un pasaporte de un familiar que está fuera...? Del país. E inclusive yo, como abogado, a mí se me entregó un poder para re realizar ese tipo de trámites. Entonces, ¿por qué el SAI me pone la traba viendo el poder que tengo yo para re realizar cosas? Y, y tú lo sabes, Gustavo, porque tú eras abogado, al igual que yo. Entonces, niegan rotundamente, tenían el pasaporte, y yo teniendo un poder debidamente autenticado y notariado. ¿Y por cuál es la traba? por qué? Si el documento me dice que yo estoy habilitado mediante ese poder para realizar muchas cosas a favor de, en este caso, a un familiar, a favor del cliente, pues. Saludos, buenas noches. Sí, bueno, para responderle al camarada ya en Puerto Colegas, un colega. Un sí, colega, sí. colega. Fíjate, compatriota. Hay sentencia, jurisprudencia firme del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, hace poco. La voy a hacer pública en las redes sociales del SAIME, que le prohíben al SAIME que se tramite documentos de identidad, porque la identidad es un trámite mira, personal, donde usted no puede tramitar documentos a través de poderes, ni retirar documentos de identidad a través de un poder, menos un documento de pasaporte para que pueda transportarlo o llevarlo fuera de frontera, a un cliente como el compatriota lo llama. Entonces, esa jurisprudencia que tenemos ahí la está aplicando el lo interno y ahí no hay entrega de documentos de identidad ni con autorizaciones, ni con poderes especiales, ni con poderes unilaterales, sino que el titular del trámite debe esperar que su pasaporte esté impreso para que la institución se lo entregue. Hoy por hoy, un pasaporte dura de 7 a 12 días para imprimirse. En el pasado, si es verdad, había muchas fallas, la hemos corregido, hemos hecho todo lo posible para que el, el, el SAIME viaje a la eficiencia, a la optimización, como nos lo demanda el presidente de la República, que tenemos que ser eficientes, que tenemos que ir más allá, hasta donde nuestro pueblo obtenga la suprema felicidad. Así que, bueno, espero que esas, esa sentencia hacérsela llegar al compatriota a través de nuestras redes sociales. Dice aquí eh, Silvri, Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿cómo hago para anular la cita en el sistema? La cita era del 3-4. Sí, claro. Lo puedes hacer directamente desde tu usuario. Ahí están las indicaciones para que, y sencillo, solamente señalas el icono donde estás y ahí inmediatamente la anulas por robo, por extravío, por deterioro, por hurto, por lo, los detalles que sean. Ahí te los indica nuestro sistema. Pasaporte o prórroga. Xiomara Peña, buenas noches, saludo. Una pregunta, le saqué la cédula a mi hijo y no le aparece la huella. ¿Qué tengo que hacer en ese caso desde el Calabozo Estado Guárico? Te invito a que tienes que ir a la oficina principal para que reseñemos a tu hijo y nuestro departamento de verificación e identidad pueda validar la misma y nosotros hacer lo que es la aprobación, el relanzamiento de la prueba al sistema para que apruebe la huella. Y si todavía continúa la falla, tienes que venir obligatoriamente al departamento de verificación e identidad porque quizás el niño tenga un problema dactilar como lo hay una dermatitis, que han venido, tiene un informe médico, hay que inhabilitar las huellas para que no pasen estos temas. Defensoría de la Educativa Lara, saludos a Pulso con el Saime, ya mi seguro está por vencer, he llenado la planilla en lo que respecta al color de cabello, yo tengo el cabello teñido de color de rojo, pero es mi color natural, sino castaño, ¿qué coloco en la planilla? Castaño, porque ese es tu color, porque aquí hubo una campaña contra el Saime, ciudadanos que llegaban con el pelo azul, rojo, anaranjado, Verde, la, la moda como está ahorita, y les decían que no los podían captar. Bueno, o sea, eso se corrigió totalmente y se le ha indicado a nuestras oficinas que el ciudadano, la foto del pasaporte es blanco y negro, Julio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lleves el color del cabello que quieres llevar. En la cédula sí, pero igualito, tú puedes, y aquí está, mira, fíjate. te tiene unos modelos allí. Aquí están las normas. El instructivo para la, para la captación y fotográfica de pasaporte y cédula de identidad Es decir, indica cómo deben estar las personas y cómo debe ser el uso respectivo Para la captación de todo ciudadano Aquí está lo otro, fíjate No puede posar, está negado, tiene que ser rostro destapado, firme Aquí está esta señora, negado, no puede estar de lado Tiene que estar totalmente erigida la persona, ojos abiertos No puede sonreírse la persona Fíjate, aquí está otro de los niños, niñas y adolescentes. El niño no puede tener la cara caída, no puede tener la boca abierta, nos los prohíbe un organismo que se llama la OASI, la Oficina Aeronáutica Civil, que es la que hace todo el estudio de documentación, como es el, la libreta de pasaporte. Y aquí está la aprobación, el cheli verde. Aquí están los pilotos que no pueden llevar las caponas, al igual que los militares. Y aquí están las personas que lamentablemente posan para la respectiva foto. Y aquí está la captación, si no me equivoco, no sé si la trajeron, bueno, la, hemos, bueno, la podemos pedir no, si la, la podemos pedir la de nuestros indígenas, que sí están autorizados para hacer el todo, el, aquí está, nuestros hermanos indígenas sí está autorizado utilizar las respectivas eh, indumentarias que usan en la posible, eh, lo que llamamos otra población indígena, pues. Vamos a escuchar otra nota. Señor director, por favor. Otra interrogante. Buenas noches. Le comento, le hablo desde el Estado de Aragua. El día de hoy pude ingresar a la página del SAIME. Estoy intentando tramitar la prórroga de pasaporte de mi hija. Y cuando estoy seleccionando la agencia, la oficina SAIME para el Estado de Aragua y le doy a continuar, genera un error. Indica que La fecha no puede ser eh, agendada cuando para prórroga no se permite agendar citas, simplemente se selecciona la agencia y luego continúa en el proceso de pagar. Entonces quería preguntarle al señor Vizcaíno eh, si ese error se puede solventar lo más pronto posible. Buenas noches, de igual manera quería preguntarle al señor Vizcaíno, ¿en cuánto tiempo entregan la prórroga estando en Venezuela? Eh, se tramita, eh, por ejemplo, la mía la tramite el día 3 de abril eh, y eh, no tengo conocimiento de cuánto tiempo se tarda para hacer la entrega en la oficina del Estado de Aragua. Bueno, sí, muy buena tu pregunta, compatriota, fíjate, quizás en las incidencias que se nos han presentado, la prórroga, el sistema la esté viendo como que te tiene que dar una cita. No, y no debe ser una cita, debe ser automática, obligatoriamente, la asignación de tu prórroga y la, lo que llamamos nosotros la impresión. Eso no se demora cinco días, compatriota, si usted la tramita un lunes, el día miércoles ya la prórroga debe estar impresa y el día jueves, que es el día de lo que llamamos nosotros el reparto de las valijas nacionales, que se llevan las valijas con los documentos de todos los venezolanos a las oficinas a nivel nacional la prórroga ya debe estar siendo entregada en la oficina pero me comprometo a revisar este trámite y le pido al equipo anoten ese caso para llegar verificando qué es lo que está pasando con la prórroga dice Sergio, otra vez eh, por favor, termine de explicar los pasos de renovación de cédula a naturalizado, usted ya ha explicaba sí, el término Claro, fíjate el, el naturalizado es un venezolano ya cedulado, pero él sigue siendo de su originalidad. Por ejemplo, italiano, español, portugués, dominicano. Ese Su lugar de nacimiento no va a cambiar nunca, Julio. Pero el naturalizado, sé que me han comentado los equipos y lo estamos trabajando, que se han presentado una incidencia porque el naturalizado no puede colocar datos de registro nacionales Y son los que están pidiendo. Bueno, ya el equipo está trabajando para que el naturalizado, al indicar que es naturalizado, de manera inmediata pasa el próximo paso para que pueda asignarse en la fecha en el nuevo sistema autogestión su día que usted desea, con la hora incluida, que desea ser atendido. Rosanita 2, necesito cancelar una cita de actuación de datos, o actualización, me imagino, sí, y no, volver a tomar una nueva. Pero el sistema no tiene la opción de cancelar cita para poder reasignar una nueva cita. No, sí lo tiene ahí. Fíjate que la reasignación de la cita, tú tienes que esperar que culmine el día, las 12 horas hábiles del día, para que usted hábil, llamo la laboral. Pero si las 24 horas del día culmina, ya en el día siguiente, inmediatamente usted puede reasignarse su cita y puede anular lo que nosotros hemos llamado como la reasignación de la cita, bien sea para cédula, bien sea para, para soporte o bien sea para la actualización de los datos. Xiomara si me pone por aquí, gracias por la respuesta, ya pedí bueno, la cita. Siempre. Así ah, es rápido bueno. será el sistema. Gracias, qué bueno, Xiomara. <risa> Dice Francisco José Díaz, ¿qué debe hacer una persona que nunca ha tramitado su cédula de identidad y es mayor de edad? Eso es lo que nosotros llamamos el cedulado extemporáneo. Ese cedulado es temporario debe venir a la Oficina de Atención al Ciudadano o a la oficina del Estado donde se esté presente y a consignar todos los documentos que se le exigen, partida de nacimiento original, el certificado de nacimiento hospitalario o de la clínica donde el joven o el muchacho ya nació. El Consejo Nacional Electoral revisa ese expediente y ordena al SAIME cedularse. Una vez que el sistema, el, el Consejo Nacional en el proceso nos ordena ...que la persona sí es venezolano de nacimiento o bien sea por los artículos de la Constitución... ...el Yuri Sani o el Yuri Soli, él podrá hacer la respectiva tramitación de su cédula... ...pero deberá acudir a las respectivas oficinas a cocinar y esperar que el Consejo Nacional Electoral... ...a través del Consejo de Registro Civil nos indique que la persona opta por su cédula y el Saime se la indicará... ...y el ciudadano venezolano cedulado extemporáneo podrá ingresar a la página del sistema nuevo como un venezolano cedulado por primera vez, que no tiene data, pide su cita y en la cita debe presentar el único documento, partida de nacimiento original, con lo que es, lo llamamos nosotros el dictamen del Consejo Nacional Electoral llame ese registro civil para que podamos cedular ese compatriota. Clara, la esencia, esto lo he leído en muchas redes sociales, el tema de Chile. Me gustaría que usted sí, lo explicara muy bien. Dice, claro. los venezolanos en Chile no pueden solicitar el pasaporte ya que Citas aparece inhabilitada hasta 2026. ¿Es un error de sistema? ¿Qué no, pasa? no, no es un error de sistema, fíjate Julio. Nosotros vamos a hacer... El los... tema de las valijas internacionales, sí, que también... Como que lo hicimos, allí. Julio, fíjate. Chile, caso especial para nosotros y caso que se está estudiando. En Chile existe un solo consulado con 4, con cinco con seis con diez máquinas, las que tenga, no se da la capacidad para la demanda que tiene allá. De hecho, hay 60 mil personas a las cuales ya me he comunicado con nuestro querido embajador Arevalo Méndez y le hemos indicado que vamos a ir a hacer un operativo especial como el que ya hicimos en el año pasado, como en octubre, noviembre. Hicimos un operativo que fue satisfactorio, mucha gente le encantó, mucha gente lo celebró, ya tienen su pasaporte de la mano, pero a estas personas que lamentablemente no pueden ingresar al sistema porque ya está copado el calendario, Julio. Es decir, saca la cuenta, 60 mil personas en cola para que un consulado con el sistema viejo que atendía 100 personas diarias, Julio, no te da. De hecho, puedes llegar al 2028, si pagas una cita con el sistema viejo hoy por hoy, no te da el cómputo para que te puedas terminar. Tendría que hacer un monta. operativo. De hecho, muchos se han venido a Venezuela y lo hemos atendido aquí en la sede principal o en cualquier oficina. Entonces, valga que tenemos que hacer un operativo. O al menos que, como se lo dije al canciller, vamos a tener que aperturar, no sé, otra oficina consular, por decir que sea posible la solución. Pero ahí estamos trabajando un conjunto, la Cancillería, el SAIME, para lograr que todos estos compatriotas, que es verdad, hay que reconocer que están en cola y han tenido una larga espera, yo me comprometo a que nosotros vamos a hacer un operativo con toda para garantizarle a nuestros compatriotas venezolanos en Chile que tengan su libreta de pasaporte. José Medina, L dice, el sistema arroja la sede de Mariara, es una denuncia, director. Eh, para cita de pasaporte, y cuando uno va, le dicen que solo se saca cédula en esa sede y se debe reagendar. Sí, fíjate, es verdad, es verdad, y debo reconocerlo con mucha humildad. Cuando lanzamos el sistema nuevo, en la primera semana del 13 al 25 de marzo, se agendaron citas las personas, pero fueron atendidas. Hoy por hoy ya no debería estar pasando ese error, y si está sucediendo, el equipo de tecnología de Alzheimer, que seguro está escuchando esta entrevista, Debe hacer las respectivas correcciones. Y sí, claro, Julio, es una oficina para tramitar sedulación. Ahí nunca se había tramitado pasaportes. Pero como el sistema SAIME, entonces estamos buscando que quede esa oficina también para tramitar pasaportes. Todo eso lo estamos estudiando y en las próximas horas vamos a tomar decisiones. Rubén Alfredo 24. En Maracaibo, ¿cómo pido los datos filiatorios? Debes ir a la oficina, compatriota que me escribe de Maracaibo, y hacer tu solicitud, y en los días siguientes, 7, 12 días. La oficina de verificación le envía al jefe de la oficina tus datos filiatorios. ¿Cuántas oficinas hay de en todo el país? 262 oficinas a nivel nacional y desplegadas hay 174. ¿Qué es desplegada? Que están en pleno funcionamiento porque hay oficinas que en gestiones anteriores fueron cerradas por razones de, de mafia, de corrupción, de trampa, bandas delictivas, como por ejemplo muchos en la frontera, esas oficinas las cerraron y hoy por hoy están en evaluación para posible reapertura. Ya hay alcaldes, gobernadores que nos los han pedido, estamos evaluando, pero las recomendaciones son, bueno, que lamentablemente ahí se cometieron unos delitos que necesario es volverlos a evaluar para que no se vuelvan a repetir. Fíjense, vamos a escuchar otros audios. Vamos a escucharlo, ¿sí? Julio, buenas noches. Por favor, pregúntale al licenciado Gustavo, ¿por qué hay que cancelar de nuevo el pago del pasaporte? Mi hija está en Perú. Hizo la solicitud antes de la nueva página. Canceló todo por allá, por Perú. Cuando se mete ahora de nuevo, le piden que cancele otra vez el pago del pasaporte. Para ella y los dos hijos. Óchale, me parece que eso es como una estafa. Mi nombre es Carlos Acosta. Cédula 16 285 020. Qué bien, Carlos, que escribes y me mandas ese audio. Fíjate, no es que tienes que volver a pagar, Carlos, para nada. Es que tienes que homologarte. Ya tu pago está garantizado en un sistema viejo. Sistema viejo que ya está feneciendo totalmente. Solamente que todavía quedan detalles que tenemos que mantenerlo para poder traspo, traspo, eh, trasladar, si así, o transferir la data que está en ese sistema viejo, que no es útil para el nuevo sistema. Usted tiene que registrarse en el sistema nuevo, usted tiene que homologar, no tiene que volver a pagar. En el momento que ingrese a la página nueva, usted le da a una, a un, un icono que está ahí que dice editar. Al tocar editar, de inmediatamente lo manda al calendario, usted se autogestiona su fecha, su día, la hora en que así quiere y téngalo por seguro que va a poder asignar su cita. Si es verdad, hubo una incidencia que el que tenía un menor asignado a su usuario no lo estaba transfiriendo para el sistema nuevo. Pero eso ya el equipo de tecnología me garantizó que se había resuelto y hoy por hoy se han homologado más de, creo que, 1.600 trámites de niños se han homologado para el nuevo sistema. Eh, Neres hablas Buenas noches. ¿Cómo hago para recuperar usuario y clave del SAIME si el correo no existe? Debes buscar en el lugar de la página olvidé contraseña, o venir a nuestra oficina SAIME para que te autogestiones en las autogestiones, como así la llamamos, la tabla de autogestión del SAIME, la actualización de tu correo electrónico. Si ahí se te presenta algún problema, te invito a que te vengas a la oficina principal. Atención al ciudadano y de ahí sales con tu problema resuelto. Iván Alejandro, buenas noches. ¿Cómo hago para resolver un problema con mi cédula de identidad que no he podido resolver? Aparece otra persona con mi número de cédula de identidad. Me dicen que es usurpación de identidad. Es verdad. Fíjate, hay que reconocer que en el pasado se hicieron sedulaciones masivas, se repartieron números para una misma móvil y para otra, y esas personas quedaron totalmente doblecedulados o inclusive invadidos y usurpados de identidad y en este caso yo invito a la compatriota que venga a asesoría legal y busque al doctor Freddy Plati y al licenciado Minder que ahí con todo gusto lo vamos a resolver su asunto de manera clara y usted va a quedar satisfactoriamente atendida para que usted obtenga su cédula de identidad nueva. ¿cómo hacen para sacar la cédula por primera vez cuando uno de los requisitos de la huella de los pies o de la huella de los pies en hospitales o clínicas y al tiempo eliminan esos datos? Nosotros no estamos pidiendo carnet de certificado de nacimiento de huellas de dautilares de los pies. Cuando nosotros estamos pidiendo es que el ciudadano, cuando va a ingresar a la página, registre datos de la partida de nacimiento, como el acta, como el folio, como el libro, como el registro de donde está el debido registro civil. Y el hospital, son datos que están en la partida de nacimiento, Julio, y como te lo dije en la planilla, aquí lo voy a volver a repetir y me voy a permitir volver no a hacer problema. hincapié en eso, Julio, disculpe Usted sabe que este programa es de enfrentamiento bien, de ideas, gusta, pero esta, bueno, en esta manera no es enfrentamiento, esta entrevista es para que la gente conozca. entienda cada uno no, no, de los claro. procesos. Esta es la planilla que el funcionario antes tenía que obligatoriamente hacerte el test, la contestación, responder. Usted respondía y el funcionario escribía. Ahora usted desde su hogar, desde su teléfono, su computadora, su tabla, usted se autogestiona y usted coloca los datos en la hora que usted quiera, en el momento que usted así lo desee. Hace el llenado de la planilla que se convierte en una planilla de una cita en el cual ya usted pasó. Fíjate, Julio, habían hecho hasta unos memes que yo estaba pidiendo <risa> carta de residencia. Es verdad, lo debo reconocer. Se nos fue el video, pero ya eso se corrió y se anunció a través de mi persona, que no se solicita carta de residencia. De hecho, Julio, no se solicita partida de nacimiento en ninguna oficina SAIME para que no se vea que estamos obstaculizando el trámite. Usted sí tiene que llenar la planilla a través de los datos de registro civil, que son básicos, que la institución SAIME tiene que tenerlo. Es obligatorio que yo cuente con un archivo, con una data de información, la cual carece por negligencia, funcionariales que no ponían, no llenaban la data ante una, un, una pregunta que le hacían, sino que preferían pasar los datos y tomar la foto, captar la huella y firmar. Y usted sale sin data. Hay gente que no tiene foto, Julio. Hay gente, oye, por hoy en el Saime, que no tiene foto. Yo grave tengo error, que es un grave mismo. error. Yo tengo que recuperar que esa persona tenga una foto. Y le he dicho a mi funcionario que en cualquier momento esa persona venga a sacar una cédula. Recuperen la foto y colóquenla en el archivo, las huellas dactilares. Si ya la persona, ¿cuántas veces tú no te sacas cédula? Cada vez que te sacas la cédula, vamos a recuperar las huellas, por ejemplo, de Julio Riobo y venga para acá y las, y las, y las consignamos. Capaz no tengo foto? Bueno, no, verificaré. <risas> Fíjate, dice por aquí... Eh, Rodolfo Marcos Torres escribe: ah, Saludos, el Marco comando Brindito. vizcaíno. Dile que me saque la cédula <ríe> cuando quiera. Ya se la sacó en las Mercedes, por cierto. <ríe> Mire, Canadá no deja agendar citas. Me explicaba fuera de cámara qué pasaba allí. Sí, bueno, que sí claro. la ahí es bueno que este decirle a los lo compatriotas que están en Canadá que, vista las sanciones, no es echarle la culpa a nada, sino que el gobierno canadiense no permite. Lo hablé, mira, lo hablé con el canciller Jorge Arriaz, lo hablé con el canciller eh, César Faría. Lo hablé ahora con Iván Gil, buscar las maneras de que los documentos de identificación de un pueblo, de un compatriota, de un venezolano, con nacional, que hace vida en Canadá, el gobierno canadiense permita que por lo menos las valijas ingresen, que ingresen las prórrogas, que ingresen los pasaportes. No nos lo no autorizaron. Bueno, nos tuvimos que valer de estrategia interna donde le, le decíamos a la persona, bueno, entonces usemos un curre personal, solicite el trámite a domicilio, es decir, usted tiene que ir al consulado a tomarse la foto y yo le envío el pasaporte vía domicilio. Por ahora solamente Canadá es el envío a domicilio del pasaporte, pero en todo el mundo la prórroga te llega a domicilio si así usted lo requiere. Por supuesto está, eso es optativo. Usted paga el servicio de lo que cuesta una prórroga y de lo que cuesta un pasaporte, pero... Opcionalmente hace el pago. Y si no le tramite. llega, ¿cuál puede ser el inconveniente? Se lo digo porque no. me dice aquí un usuario, Maximum Tech, dice, no sale el pasaporte en el sistema nuevo y no deja pedir prórroga a domicilio para no, Colombia. Si llega, si ¿Cuándo llega. se puede resolver esto? No, eso está resuelto. Es que sí está tramitando. Si yo he mandado, mira, prórrogas para Medellín, para Cúcuta, para Pamplona, para Bogotá para Cali, para todas las partes de Colombia se han mandado prórrogas. Voy a mandar a revisar a ver si es que en el sistema se ha presentado algún problema, un detalle, para poderlo resolver de manera inmediata, pero cualquier ciudadano venezolano con nacional, donde se encuentre en cualquier parte del mundo, que se ingrese por nuestro sistema, puede pedir los documentos a domicilio, solamente la prórroga. El pasaporte por ahora solamente se envía a domicilio a Canadá por el inconveniente que estamos teniendo. De hecho, el consulado me indica y lo voy a hablar con el compatriota Luis Acuña, que se encuentra cerrado. Venezolanos que han venido a decir que el consulado se encuentra cerrado. Es verdad, no se la ha instalar la máquina, pero ya estamos próximos a hacer lo que nosotros llamamos la certificación del nuevo equipo, del nuevo sistema en Canadá, para que cuenten con la certificación de asignarle una cita a un ciudadano ya y atendir, atenderlo. Ya tenemos una hora conversando, pasa rápido. Buena bueno, interacción. Divino, sabroso esto. <risa> Vamos a escuchar otro audio. <risa> Gracias. Buenas noches, excelente programa, qué didáctico y pedagógico incluso el, el señor Vizcaíno, sus explicaciones. Por eso aprovecho desde el Estado Aragua eh, una pregunta. Eh, si hay una persona mayor de edad con su cédula, para tramitar su cédula por supuesto, llevó su partida de nacimiento original, tiene su documento de datos filiatorio que fue despedido la misma fecha en que fue emitida la cédula, en el año 2000. Pero ante la necesidad de la partida de nacimiento, resulta que con los datos filiatorios, pues en el registro donde fue presentada, no aparece su partida de nacimiento, que no está en los libros, que no aparece. ¿Y cómo se hace en ese caso? Pero tiene su cédula y su documento de datos filiatorios. Sí, compatriota. Creo que algo parecido con la pregunta anterior de un camarada que hizo lo, la misma pregunta. Si usted no tiene los datos de registro civil para optar como una persona adulta mayor, como usted lo dice, para ingresar a la página y poder darnos los datos que se requieren, yo le invito a que venga a la sede principal, si está aquí en Caracas, Oficina de Atención al Ciudadano, y ahí el equipo multidisciplinario que está ahí en 40 taquillas, presta con un servicio óptimo para atenderla, ahí le daremos todo el apoyo. Si está en el interior del país, la invito a que vaya a la oficina más cercana a su domicilio y ahí también le prestaré el apoyo a nuestra jefa de oficina. Eso sí, busque a la jefa de la oficina siempre para que le brinden el apoyo. Escuchamos otro, otro audio, adelante. Buenas noches, señor Vizcaíno. Le habla Sonia Gutiérrez. Actualmente tengo un problema con la sacada de mi pasaporte. Eh, cuando hicimos las huellas dactilares aquí en la Embajada de Australia, eh, salió un error. Aparentemente, de, no sé si fue que en ese momento la luz se cayó, pero el problema es que yo me he quedado sin pasaporte ya ha pasado un año y el sistema solamente dice que hay error, en la embajada dice que no pueden hacer nada y que solamente lo puede arreglar alguien en el SAIME en Venezuela. Aparentemente lo único que hay que hacer es devolver el estatus a que haya una nueva toma de, de huellas dactilares y eso, eso haría que el proceso pueda seguir. Muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar. Sí, voy a llamar a nuestro embajador allá en Australia para verificar qué está pasando con tu caso en específico, porque realmente cada caso es una particularidad. Quizás en el momento de la captación hubo un error, hubo una falla, como lo acabas de decir, se fue la luz en el consulado, hubo una falla, un fliqueo eléctrico, pero me comprometo a que mi equipo te ubique, te contacte, voy a llamar al embajador para que me mande ese caso y poder nosotros tener la certeza de qué es lo que está sucediendo en tu caso. Fíjate, Julio, discúlpame, a la compatriota que que dijo que le estaba pidiendo la prórroga a su hijo. Es que ya los menores no son renovables. Se me había pasado y el equipo me lo está pasando. Le está solicitando la prórroga a un menor de edad. No te lo va a permitir. Los menores ya no prorrogan. El menor de edad, de acuerdo al nuevo reglamento, tiene que ser mayor de edad. Tiene que y solamente para mayor de edad. Sí, tiene que sacar un pasaporte nuevo porque quizás dependiendo de la edad del niño el pasaporte ahora, tú sabes que con el nuevo reglamento tenemos pasaportes de 0 a 3 años, de 3 a 5 y de 5 a 17 años hasta que se convierte en adolescente y posteriormente adulto, ya tienes un pasaporte con vigencia de 10 años. Fíjense, eh, Gustavo Vizcaíno, director del SAME, a veces es difícil eh, poner los nombres, no dice director, presidente, no, es director Vizcaíno, no, no, no, no yo, yo no tuteo a los, los invitados, no, eso no. es... Me lo ha enseñado mi equipo de producción, uno tiene que respetar siempre al invitado. Si sea menor que uno, no estoy diciendo que en este caso sea así, no creo que sea así. No. Yo parece que tú eras más edad, yo tengo 34 años. <ríe> no sé. Yo respeto mucho los invitados. Lo, lo, yo estoy los invitados Julio. No, no, está bien, no hay problema, usted lo puede hacer, usted es el invitado. <ríe> yo he tenido aquí a algunos jóvenes y le digo usted, porque bueno, formo parte del respeto. Claro que el equipo de producción, Omar López no me ha dicho ni Carolina Chirino que vamos a realizar una pausa, vamos a hacer una pausa. Tenemos una hora conversando, a ver si me puedo tomar un té y conversar otra cosa fuera de cámara. <risa> Vamos a la pausa y ya regresamos con más de apulso. No se sí, aparte. Bueno, seguimos con su programa, yo conversando aquí con el invitado, con su programa a pulso, arroba J, Río BTV en Twitter, la cuenta del espacio, arroba Pulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba j, río Bof, y también estamos en TikTok, JL Periodista. Yo cuando invité al compañero Gustavo Vizcaíno, me decía, yo no quiero ir a ese programa porque es muy tarde. No, mentira, nunca me dijo eso. Pero yo, yo le comentaba fuera de cámara, no sé si en esta cámara también, pero con foco, porque tú hoy estás, no sé qué pasa. Entonces, si podemos, ajá, Junior B., Toda la, todos los mensajes, lo pueden ver en pantalla ustedes, porque es como difícil. Sí, Mira, sí, todos son sí. los mensajes que hemos recibido de, de interacción de la gente. Y hasta están llamando y tampoco se puede llamar. Ajá, tiene 174 mensajes, más bueno, lo de las redes sociales. Mire, dice el equipo de producción que ya se acabó el tiempo de, de mis preguntas. Ahora usted va mm, a pulsar los medios. Hay dos compañeros periodistas conectados vía telemática, si se puede decir sí. así, o Zoom. Está con nosotros Shara Valerio de la puracrema.net y también está Alejandro Silva, presidente de Llevecae Mundial. Los hice esperar mucho tiempo, les pido disculpas, pero vamos a comenzar con la dama Shara Valerio. Adelante, tu pregunta. Hola, buenas noches desde la Pura Crema para toda Venezuela. Un grato placer, doctor vizcaíno La pregunta es la siguiente. En realidad son tres rapiditas. Felicitarlo por ese sistema innovador de avanzada que plantea eh, algo bastante completo y útil al país, pero eh, dentro de lo que veo dice hue la huella de do los dos pulgares, impresión del domicilio, el tipo de sangre. <ríe> en cuanto al tema de la discapacidad, ¿cómo ustedes tienen previsto cubrir este punto en particular tomando en cuenta, por ejemplo, si se presenta alguna persona con ausencia de la mano, en este caso, y si aprovechando todas las ventajas de la tecnología, eh, el código QR, Piensan incluir también el método Braille, esto con el tema de la discapacidad. La segunda pregunta es que si toda esta tecnología va a poder estar disponible en el futuro para el tema de los pasaportes venezolanos. Y la última, de esta sexta de tres, para cerrar, es ¿qué alianza, porque definitivamente es un reto tecnológico, qué alianzas tiene prevista para que entonces esto esté disponible para todos los ciudadanos de a pie, para las grandes barriadas, eh, como por ejemplo San Juan, Petare, Huacán, Parquisimeto, donde está la pura crema? Muchas gracias, esas son las tres preguntas. Sí, Chara, te escuché con, mucha, con mucho detenimiento. Fíjate, con las personas de discapacidad, desde nuestra llegada de al Saime siempre ha destacado que debemos de darle prioridad preferencial a todos nuestros compatriotas con discapacidad sea la discapacidad que sea si inclusive son discapacidades en alguno de sus miembros que obligan llamemos las manos los miembros superiores que tienen que colocar las huellas eso depende porque yo estoy obligado a colocar las diez huellas quien no tenga las dos, los dos miembros superiores te amputado hay un sistema dentro del proceso que hace que usted inhabilite, imposibilite al ciudadano para que pueda realizar su trámite de pasaporte. De hecho, Chara, hay ciudadanos que me han manifestado, no me imposibilite para firmar, yo sé firmar, y agarran el bolígrafo en la boca y hacen una firma, bueno, mejor que como si tuviera las manos, o tan parecida, la hace, y eso se respeta, y así lo estamos haciendo en nuestra institución. Sobre el tema Braille, nosotros también estamos haciendo esos estudios, todavía nos falta para llegar a todo esto. De hecho, nos, nos los dijo eh, una persona con discapacidad que era necesario que para el tema de estos compatriotas con sordomudo, que, que hablamos con señas, etcétera, etcétera, es necesario que esos compatriotas tengamos nosotros el traductor. Hay quienes lo traen, hay quienes lo traen porque pedimos esa esa, ese auxilio, ese apoyo, para que podamos entendernos. Pero bueno, nosotros estamos prestos a escuchar todas estas, estas eh, digamos nosotros, prioridades que nos hacen llegar con las, las personas con discapacidad y tenlo por seguro que nosotros estamos tratando el futuro. ¿sí? Este sistema está preparado para atender a todo nuestro pueblo venezolano ahorita y para con el proyecto de la aseguración nueva. De hecho, puedo decir, hoy por hoy, a veces mi equipo me regaña, me dice, doctor, no diga estas cosas. Nosotros estamos pensando que los venezolanos que hacen vida en nuestras sedes consulares, en el futuro, ojo, porque hablé de la cédula de identidad, di unos tics de algunas cosas que estamos pensando, Julio, y ya no diseñaron hasta la cédula. Ah, vamos a hablar ya de Ya no eso. la sacaron, ya yo, bueno, gracias por, por los diseños que nos dieron, agradecido, pero... Nosotros también tenemos nuestros editores, estamos diseñando nuestra propia cédula, es un proyecto, se está preparando, se está revisando, se está estudiando para que nuestro presidente, nuestro ministro y nuestra querida vicepresidenta hagan las respectivas evaluaciones y aprobaciones cuando esté eso ya definido. Pero por ahora eso es un proyecto, lo tengo que aclarar Julio porque ya nos sacaron... Eh, bueno, cédulas laminadas, que hay TikTok, hay Instagram, el hay videos. Una sí, propuesta para que, el presidente. Sí, no, que, que mira cómo va a ser la cédula, ya hasta nos la sacaron. El, el chip va a tener esto. <ríe> y el resulta que usted, tener usted capaz tiene no, eso. ¿no? no, eso es un proyecto que apenas está, yo, yo fui a TICS y se lo di a una entrevista que me hicieron. Pero el futuro es ese, compatriota, para atender todo lo necesario en materia de identificación. Pero recuerda algo, Chara, que es que yo soy consecuencia de lo que un Consejo Nacional Electoral, por llamarlo identidad, ellos nos indiquen a nosotros. Si usted necesita hacer cambio de estado civil, porque se casó, el registro civil. Si tiene un familiar fallecido, registro civil. Si es un tema de adopción, registro civil. Si es un tema de cambio de apellido, registro civil. Por eso es que yo siempre digo que soy la consecuencia del Consejo Nacional Electoral a través del Rectorado de Registro Civil. Bueno, Vamos a culminar con Alejandro Silva. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Buenas noches. Siempre. Buenas noches, Julio. Buenas noches al director del SAIME y a toda la audiencia de Apulso. Quisiera, Vizcaíno, dos preguntas, básicamente. La primera, el tema de la tercera edad. De las personas de la tercera edad tienen algún tipo de oficina donde puedan ser atendidas, si tienen alguna complicación con el acceso a la tecnología, con el acceso a esa nueva plataforma, si hay algún lugar del SAIME donde ellos puedan ir, sobre todo aquellos abuelos que necesiten renovar cédula, que necesiten sacar la cédula porque se, la, se, la perdió, porque se le perdió. Entonces ver si hay alguna, alguna oficina donde se puedan atender o donde se puedan dirigir. Y la otra pregunta tiene que ver con los extranjeros cedulados que tienen condición de residencia. Cuando por lo general ellos tienen que renovar cédula, casi siempre deben renovar visa también y pasa por procesos como el reconteo de pasaporte. ¿Ese proceso de renovación de cédula es idéntico al de los venezolanos o tiene algunos otros pasos para los extranjeros que están cedulados pero tienen condición de residencia? Gracias, Alejandro. Mira, fíjate, dos preguntas muy importantes que no habíamos tocado, pensaba dejarlo al final, de los extranjeros. Voy a empezar por ahí, por tu segunda pregunta. Los extranjeros también van a tener su sistema, ya está próximo, le faltan, faltan detalles, pero el extranjero también va a tener que, de hecho ya está pidiendo cita para cedularse, ya está pidiendo cita para sacarse la cédula en el nuevo sistema, pero el extranjero está obligado también a usar nuestra plataforma nueva, una plataforma innovadora para ellos también, fíjate, te puedo decir algo. El sistema anterior, tú te sacabas la visa y hasta que la visa no saliera, tú no podías sacarte la cédula, Julio. Hoy por hoy, en el sistema nuevo, Alejandro, por eso es muy valiosa tu pregunta para los extranjeros, vas a tener que sacar visa y vas a estar obligado a cedularte también. Es decir, en un mismo trámite, en una misma cita vas a realizar los dos. Eso es ya pronto, estamos trabajándolo ya, pero hay adecuaciones que hay que hacerle para que podamos ser óptimos y eficientes en ese servicio. En cuanto a los camaradas, compatriotas, hermanos, tercera edad, los que tenemos nuestros padres vivos, yo soy uno que tengo a mi padre vivo, tercera edad, a mí me gustaría que mi padre vaya y tramite su cédula y que conociera, pero también, fíjate que mi viejo me, me dijo a mí, los que somos ajenos, a, le tenemos miedo a la tecnología, como tú lo acabas de decir, bueno, yo los invito a que vayan a la oficina SAIME, porque si yo pongo una oficina solamente, únicamente, para atender a extranjeros, como lo han habido, colapsan las oficinas, revientan las oficinas de demanda de, de personas que van a estar yendo todo el tiempo allá. Entonces el llamado es que acudan a cualquier oficina SAIME, estamos prestos para atenderlo pero todos estos compatriotas, ya nuestro sistema para el tercera edad está trabajando todo aquello para la preferencia de la atención del adulto mayor. De hecho, voy a dar aquí otro detalle que no le gusta a mi equipo que los anuncie, en la cedulación nueva, la próxima cédula, Dios mediante sea así, una vez que sea presentada, estamos pensando que el adulto mayor, una vez cumplida la edad de 65 años en adelante, me reuniré y escucharé opiniones, se la pensamos poner impostergable, para que dejen estar buscando por ahí, ¿dónde saco mi cédula? Ya que sea una, una vigencia ya eterna, hasta que bueno, ya los años de vida, llegue, pero eso también se está trabajando y para el camarada compatriota tercera edad cuente siempre con la preferencia dentro de la institución del SAIME para darle todo el apoyo bueno agradecemos a, a Alejandro Silva presidente de Llegaen Mundial y a Shara Valerio de la puracrema.net gracias por participar en su programa a pulso, fíjense yo tengo aquí otras interrogantes en redes uh -huh. sociales yo traje varias preguntas y no hice ninguna Señor Omar, voy estar feliz. Ya el pueblo la dijo. Ajá, bien. Dice lo siguiente. Buenas noches, director. ¿Para cuándo inauguran el SAIME de Tocuyito, municipio de Libertador, Estado Carabobo? Ya. No sé si hay una propuesta. Sí, aquí. claro. Ya estamos casi listos para inaugurarlo. Ahí estamos trabajando directo de la mano con el alcalde para próxima inauguración. Ya está en los planes, está en agenda para ir a visitarlo, como también tenemos la Noria en Puerto Cabello, como también tenemos a Sebastián de los Reyes ahí en Aragua, como tenemos el, el punto de migración allá en Puerto Ayacucho, que es un punto de migración, uno de los primordiales como también tenemos el Saime del Vigía, Santenena, Arenales, allá el de Tobar, el de Santa Cruz de Mora, como también tenemos allá en Maracaibo, Maracaibo Core 3, y también pronto estaremos inaugurando Domitila Flores, que están en adecuaciones, adecuaciones que se están haciendo para el perfeccionamiento, para la mejora de la atención a nuestro pueblo. Y algo que me recuerda a un usuario, yo lo he visto en... De... Reiterados recorridos que usted ha hecho y dice lo siguiente. Buenas noches, saludo al doctor Gustavo Vizcaíno. Gracias al camarada presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que lo colocaron al frente de la rehabilitación de la estación Capitolio. En plan metro se mueve contigo, ¿es cierto? Eso? Bueno, eso es totalmente cierto y ahí están. Bueno, una estación que quedó a uno, o sea, quedó muy, muy bonita. Y lo verán una vez que nuestro querido presidente y doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta, haga los anuncios repetidos para la inauguración. También estuvimos en la Plaza Caracas. En la Plaza Caracas también fui el padrino de la restauración. La Plaza Diego Ibarra, el Liceo Fermín Toro, el, el Colegio Francisco Pimentel. Bueno, son, eh, como decimos nosotros, instrucciones que nos han dado, tareas que nos han dictado y bueno, siempre uno queriendo hacer las cosas como lo demanda nuestro presidente. Hay que ser eficiente, hay que hacer óptimo, hay que darle la suprema felicidad a nuestro pueblo y bueno, ahí estamos haciendo nosotros humanamente lo posible y gracias al compatriota por ese detalle de, de que me dieron la estación del Capitolio. Antonieta Ortega, tramité mi pasaporte el pasado 28 de febrero en la oficina Cagua 2 y aún no lo imprimen, lo requiere urgente. Sí, bueno, ya Cagua se está imprimiendo, por el, de hecho hoy estuve revisando... Las órdenes de impresión y Cagua debe estar siendo impreso esta semana, Carolina, debe estar llegándote ya el día jueves, Dios mediante. Dice Ale, buenas noches, saludos, tengo más de dos semanas intentando crear una cuenta en el sistema y en el paso de verificación de código que mandan por correo electrónico, siempre me sale token inválido, aunque siempre verifico que esté bien colocado. Sí, bueno, ese token es un detalle de un error que se estaba dando en los, en los inicios del sistema una renovación esta Sí, aquí. los equipos me han dicho que ya se toquen, no debe estar saliendo. Si me están escuchando los equipos, a revisar y ver ese Twitter o ese Instagram de esa compatriota para llamarla y atenderla. Alida Freite soy adulta mayor sin movilidad motora de miembros inferiores. Mi cédula de identidad está vencida. ¿Cuál es el monto de Bolívares a cancelar? La cédula es gratuita. No hay costo alguno por la cédula por ahora. Hay una propuesta allí para... Bueno, si viene una célula nueva con lámina de policarbonato, con chip, van a tener unos costos. Bueno, si esa célula Dios mediante es aprobada, una de las propuestas que se piensa hacer es que la primera se dé gratuita y las posteriores renovaciones por pérdida, por robo, por hurto, por cualquier eventualidad, se haga por lo menos el pago de un arancel, que bueno, se le plantearía a nuestro ministro, a nuestra vicepresidencia, al ciudadano presidente de la República, para su respectiva aprobación, porque son ellos las autoridades para esa aprobación. Pero si su cédula se vence, esa nueva cédula que estamos estudiando, bueno, si llega el vencimiento, es gratuita nuevamente. Dice aquí, buenas noches, mi nombre es Oti Blanco. Yo comencé mi trámite de pasaporte en Perú, pero por situación familiar me vine a Venezuela y notifiqué en la sede principal. El año pasado me notificaron que fuera a buscar el pasaporte y debía llevar un petro en la cuenta. De verdad, se me ha hecho difícil completar ese petro. Mi pregunta es: ¿qué hay de cierto que debo pagar impuestos por el tiempo que ha pasado y no he retirado dicho pasaporte? Sí, eh, en nuestro reglamento hay, está contemplado en el articulado, que el resguardo del pasaporte, dependiendo, Julio, porque desde que nosotros llegamos al SAIME, las gavetas estaban. Abarrotadas de pasaporte, es increíble, yo me quedé sorprendido. ¿Por qué los guardaban? No, esos pasaportes guardados ahí porque hay que esperar que el ciudadano siempre venga hasta que vencía y, y, y se lanzaba a lo que es un proceso de destrucción. no Pero hoy por hoy la demanda de pasaportes todavía continúa, pero nosotros es, vemos que hay más salidas, se está entregando, la persona está más interesada en retirar el pasaporte Pero este compatriota ciertamente tendrá que ver el conteo de lo que llamamos nosotros el costo por resguardo en las bóvedas por el tiempo que ya tiene el pasaporte. De hecho, hay estudios que nos dicen que esos pasaportes debemos eh, buscar donde se encuentre la persona y, y colocarle sus respectivos aranceles para que cumplan con el SAIME en el costo del documento. Hablando de maximalismo, sería bueno que el SAIME asista a comunidades, escuelas, universidades, centros de adultos mayores, centros de trabajo, así se evitan las colas. Se lo digo también porque el presidente siempre hace una reflexión que ustedes los funcionarios eh, deben salir de las oficinas y eso Bien. también lleva. Eh, ¿Existe alguna tarea de llevar el Saime a tu comunidad, por ejemplo? Sí. Creo que existe es, ese nombre. Existe todo. el Saime a la, la escuela. Nosotros vamos con nuestras móviles a las escuelas. De hecho, tenemos un programa que dice el Saime va a la escuela. Tenemos una, un, una, una, una lo que llamamos nosotros... La José Gregorio Hernández, la móvil José Gregorio Hernández que va a las casas, nosotros salimos a las barriadas a atender al pueblo con la necesidad, con alguna discapacidad, con alguna enfermedad crónica grave que está en una cama y requiere una cédula, vamos hasta su casa y le sacamos la cédula y si hay que sacarle el pasaporte, se la sacamos con la misión José Gregorio Hernández, así llamada la móvil que se encarga de eso. De hecho, también está la móvil de nuestros hermanos indígenas también vamos a las poblaciones indígenas a sacarle la cédula y nuestra hermana Clara Vidal es testigo de eso porque constantemente estoy en conexión con ella y vamos a hacer los respectivos abordajes. Hola, Julio. Bueno, el programa. Por favor, pregúntale, ¿qué países no, ex no exigen visa a Venezuela? ¿Y cómo han influido las sanciones en esto? ¿También de qué manera las sanciones impiden que los trámites fluyan? Gracias y feliz noche. Sí, Una buena okay. pregunta también. Sí, sí, buena pregunta. Tú sabes que existen los convenios internacionales con la Cancillería. Sí, claro. Ellos hacen celebraciones de convenio donde hay supresión de visa entre países por ejemplo Italia puede venir en visa de turista hasta tres meses por supresión de visa, España, Portugal Canadá todos esos países tienen supresiones de visa ah pero hay quienes no han celebrado eso todavía fíjate por ejemplo el convenio del Mercosur permite que nosotros los integrantes del Mercosur viajemos entre países hermanos en vuelo directo con cédula por ejemplo yo puedo ir a Brasil con la cédula de identidad en vuelo directo porque así lo conviene el convenio del Mercosur. El tratado del Mercosur permite que entre, entre hermanos eh, de Brasil y venezolano Además que el viajar. pasaporte me acuerdo que decía Mercosur. Sí, por hoy por hoy lo dice, que es el pasaporte azul, que antes era la comunidad andina, el, el morado. Hoy es azul porque somos pertenecientes al, al tratado del Mercosur. Pero eh, son muchos los países que, que tienen excepción de visas por convenios bilaterales entre, entre gobiernos, pero hay otros que no y tenemos que exigir la visa. Por ejemplo, los Estados Unidos para que vengan aquí, eh, le exigimos visa, como ellos nos lo exigen a nosotros. Este cambio de, de plataforma se debe también al tema del bloqueo y las sanciones con de repente querer actualizar el servicio y no hacerlo porque la empresa que puede estar contratada no lo permitía. Sí, Julio, has tocado un tema que de verdad nos llamó y nos llamó, alertó mucho. El año pasado, el 21 de junio, no se me olvidará esa fecha, del 2022, mezcla, que no, 2022. Fuimos atacados prácticamente. Bueno, aquí en el país hubo una incidencia. Se nos inhibieron unos equipos por un fliqueo eléctrico que hubo en donde queda nuestro centro de operaciones, donde está el pulmón del Saime, el corazón, el cerebro, como le dicen. Y un equipo se inhibió y bueno, y estuvimos trabajando horas, días, madrugadas. Viendo pendiente la doctora de decir, pendiente de todo, reportándole a la doctora decir, reportándole al presidente, reportándole al ministro, qué pasó, qué pasó. Y bueno, hubo una empresa que no quiso darnos el servicio, a pesar de que estaban garantizadas los servicios, con garantía escrita y, y, con el pago, y pago, todo, eso estaba en el servicio. Y se negó rotundamente a darnos el servicio. Bueno, hicimos de todo, buscamos la manera, pero siempre el acompañamiento de nuestro presidente, aguantar. El aguante nos hace victoriosos. Aguanten, aguanten, aguanten. Y quebramos el brazo del enemigo y nos dieron el servicio, nos dieron el certificado y pudimos levantar. Pero lo que no sabía esa gente es que nosotros ya estamos preparándonos para tener un sistema con soberanía e independencia propia. Es decir, ya nuestro servicio nos pertenece. Ahí ese, ese nuevo sistema no, está ataque, preparado, eso. libre de ataque con tecnología propia, estamos ahí trabajando, equipos, ahí están con compatriotas, países, hermanos amigos que nos ayudaron y tenemos hoy por hoy, yo puedo garantizarlo y decirlo, un servicio robusto con una plataforma tecnológica única que ahí está y está dando buenos resultados, como te lo dije, fíjate, voy a leer esta cifra otra vez. Desde el 13 de marzo aquí, 318.308 trámites en el sistema nuevo. Julio. Y en el sistema viejo podías tú esto. El sistema anterior, tú pagabas una cita y tenías que empezar a rezar, a pensar cuándo salía la cita, porque era un robot. Ay, cuando salía, de repente uno pensaba, no la vaya a perder. Porque eh, si no la perdías, eh, exacto. O sea, <risas> siempre los cuentos de camino, que es Dios mío, cuándo me dan a la cita. De hecho, en las redes sociales dicen, ¿cuándo la cita para Chile? Eso se acabó. ¿Cuándo la cita para Ecuador? ¿Cuándo la cita para Perú? Ahora, hoy por hoy, usted se autogestiona con esta nueva estructura y usted se hace... El propio servicio y yo estoy obligado a atenderla en la hora y el día que usted escogió, porque ese es el sistema autogestionable. Me dicen que hay cuatro audios, con eso culminamos y ¿Cómo me no? gustaría hablar de eso que usted llama un proyecto de la nueva cédula, porque en algunos países del mundo en la cédula hay distintos, sí. distintos eslabones de información, el tipo de sangre, no sé qué, de eso bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a, a profundizar sí. un poco, pero antes vamos a escuchar una nota, también alguna interrogante, adelante. Muy buenas noches, un saludo cordial para el entrevistado. Quería decirle y preguntarle que nos aclare una duda. ¿Cómo hacer si ahora todo se tiene que hacer por Internet? Y los que hacen ese trabajo, ese tipo de trabajo, de tramitar la cuestión de la cédula, están cobrando 20 y hasta 30 dólares por hacer ese trámite. ¿Cómo hacemos las personas que no tenemos internet, que no sabemos usar el internet? En ese caso, tenemos que pagar esa cantidad de dinero exorbitante de 20, 30 dólares para sacar la cédula. Muchas gracias. La señora Yajaira desde Valencia, Estado Carabobo. Bueno, compatriota, saludos, que me escribe y me mandas ese audio desde Carabobo. No tienes que pagarle nada a nadie. Tú, desde tu servicio, si no tienes internet como lo acabas de manifestar, bueno, te invito a que vengas al SAIME, a la oficina principal de Valencia, y busques allá a nuestra coordinadora del Estado, Miriam Pérez, está presta a darte toda la colaboración y el apoyo, gratuito, servicio gratuito. El servicio es gratuito, pero internamente el trámite sí tiene un costo. Si usted va a tramitar una prórroga debe pagar el arancel por el costo de una prórroga, si usted va a tramitar un pasaporte debe pagar el arancel del costo de la libreta de pasaporte y la cédula es gratuita. De hecho, si tú te pones a buscar esos señores que no les gusta que lo llamemos gestores o un cyber donde también hacen gestoría, a que te cobren 20 y 30 dólares por un trámite de cédula, entonces la cédula va a tener costo, como lo estás viendo, estás pagando por un trámite de cédula, cuando la cédula es gratuita. Yo te invito a que vayas al SAIME, compatriota que me escribes desde allá de Carabobo, y tenlo por seguro que ahí vas a tener un servicio preferencial y toda la ayuda de nuestro equipo por el módulo de autogestión. Te, te, nos permitirá, y si se te hace difícil, te, ven a mí pues, aquí a la oficina principal, atención al ciudadano, y te voy a brindar el corazón y mi mano para darte todo el apoyo. Escuchamos otra nota, adelante. Muy buenas noches, un saludo. Buenas noches, Julio. Eh, soy Leandro Ortega. Eh, yo fui para el Saima a sacarme mi cédula porque me la robaron, se me perdió la cartera. Y fui aproveché para sacarle mi cédula a, a mi hija, ya tiene 10 años, y no se la pude sacar porque... Este, la parte de nacimiento tiene un problema y entonces tengo que sacarla en coger muy lejos. Entonces se me hace difícil. Entonces, ¿qué me puede este, eh, decirme usted para, para resolver eso? Y pues me sacarla. Ah, y de paso también. Entonces, si saco mi cédula, la bloqueo a ella me dijeron en el SAIME. No sé. ¿Qué dicen? Mira, Julio. Camarada Leandro. Eso de que te bloquea si tú sacas la cédula tuya y tuya es totalmente falso. En un pasado sí era cierto. Hoy por hoy, eso se acabó en el Saime. Eso ya no está sucediendo. Y con este sistema nuevo, menos aún. ¿Qué te pudo haber pasado con tu hija, Leandro? Que la cédula, tú lo acabas de manifestar, tiene un detalle. Y en la estación de servicio Saime, en el nuevo sistema, existe lo que llamamos nosotros un fiscal del Consejo Nacional Electoral que valida los datos de la partida de nacimiento y al ver ese fiscal que hay una incongruencia en los datos registrales o en los datos de nombre madre padre o de la fecha de nacimiento de la niña o del lugar de nacimiento de la niña, tenlo por seguro que el fiscal no va a dar la autorización a través de su código y su clave para que pueda sacarle la la niña. Entonces el llamado es resuelve el asunto de la partida de nacimiento donde está la incongruencia del dato y... Vuelve a la oficina SAIME con tu propia cita y te vamos a atender a tu hija con la cédula original por primera vez, que estamos obligados a otorgártela, pero hay que cumplir unos requisitos que exige el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, que la partida de nacimiento tiene que ser original. Quien lleva una partida de nacimiento que no sea original para tramitar la cédula de identidad por primera vez, el fiscal del Consejo Nacional Electoral no permite, no autoriza lo que es nosotros la, el proceso de regulación. Y si tú te sacaste su cédula, perfecto, no va a haber problema, te la puedes sacar tú y tu hija el mismo día y no va a haber problema alguno. fíjese sí, llega el momento ya de despedir, bueno. pero quiero dedicar esto... Ya, ya, ya vamos a hacer el pulso, tranquilo. Quiero dedicar <risa> estos cuatro minutos eh, para que usted me explique ese nuevo proyecto de, de la nueva cédula, sí. en qué consiste, qué va a traer, porque bueno, eh, siempre hay propuestas, así lo fue en su momento con con el carnet de la patria y ya ha alcanzado, imagínese usted. O Entonces sea, me gustaría conocer eh, eso, que bueno, fueron manipulados, me dice usted, bueno, eh, la, la mediática le hizo que ya era un proyecto de hasta listo, sí, que estaba aprobado, resulta sí. que es un proyecto para que el presidente, bueno, lo apruebe. Sí. ¿En qué consiste este proyecto? Sí, fíjate, con, este, con el sistema anterior, lamentablemente no íbamos a tener piso sólido tecnológico para pensar y soñar para que la patria, nuestra her hermosa Venezuela cuente con una cédula nueva. ¿Qué sucede, Julio? La cédula electrónica, digital, si esos serían los nombres, está en proyecto, en proyecto. Un proyecto que está muy avanzado, está en fase con el equipo multidisciplinario que estamos haciendo los desarrollos tecnológicos y de diseño, está todavía en plena ejecución. Tenemos pasos muy adelantados. Yo dije en una entrevista anterior que la cédula podía ser una lámina de policarbonato con incorporación de un chip que podía ser un código QR, podía ser un código de barra, con la foto visible, con la huella en el propio chip, o en, el, en lo que llamamos nosotros las codificaciones que nombré, para poder tener integrado, por ejemplo, los cuerpos policiales, para tener integrados datos de salud, para tener el integrado vehículo, el INTT, temas de vehículos, que sepa qué vehículo tiene, para estar incorporado con su deván a través de la banca pública y privada, que usted tenga ahí datos de sus de su cuentas bancarias, para que también lo pueda utilizar en la banca pública para hacer. Yo dije eso, y bueno, las redes explotaron, y empezaron a sacar diseños, sacaron cédulas de identidad, que la cédula de identidad ya sabían cuál era, que ya la sacaron videos, hay videos, hay, videos, hay TikTok, hay Instagram, hay Twitter, <risas> con la cédula según que Gustavo Vizcaíno diseñó y ya probó con detalles precisos. Bueno, yo te puedo decir con certeza, sí, estamos pensando y soñando que hayan datos ahí, por ejemplo, nuestros hermanos indígenas, como lo demandan. Nuestra camarada Noelipo Hipocaterra nos pide siempre que la cédula indígena. No, no es que sea una cédula especial, es que tiene caracteres especiales de la población indígena. Eso está hablado también. Que el tema de la, de la banca pública, también van a haber datos ahí, eso lo soñamos. Que el, la licencia, cédulas de estas que ya son inteligentes, digitales y sirven de licencia internacional. Que la salud, qué problema de salud tiene usted a lo de una emergencia es asistido a un accidente y, y nuestros cuerpos de seguridad, de riesgo, la ambulancia, los bomberos que llegaron para asistirte en el código puedan ver si usted necesita de una medicina especial para ser atendido o una medicina que está prohibida colocarle. Todos esos detalles los soñamos y pensamos que son necesarios para el futuro. Futuro. Ya la cédula, si es verdad, la tenemos muy avanzada, ciertamente está muy avanzada. Detalles tecnológicos faltan para poder nosotros incorporar datos e ir discutiendo. Seguro saldrá una, dos, tres, tres pruebas, tres versiones, hasta que, bueno, nuestro querido presidente Nicolás Maduro bien tenga hacer las aprobaciones necesarias. Y, por supuesto, está, veremos a nuestro presidente, Dios mediante, mostrar la cédula de identidad. Pero es un proyecto, Julio. Muy claro eso, un proyecto. Fíjense, ha llegado ya el momento de despedir. Tengo que hacer aquí el pulso que siempre acomoda. A ver si no, es, no. Dan... no, pero no se pare, porque está haciendo trabajo. No, no, yo no me voy a parar, yo que no me voy a acomodar. <risa> Además, yo, yo, también podemos hacer un reto que de repente en, en, en sus términos que, que usted utiliza, si usted me gana, hacemos una prórroga, o sea, hacemos otra, otra otra, oportunidad. Si yo le gano, no, porque ya yo no... No, no, no si tú me ganas, para, para ganaste, si yo soy el, el, el director del programa. No, no, sí, puedo perder, puedo perder, yo creo que puedo perder. Entonces, bueno, cuente allí, ah, señor coordinador. Apuso, cuente allí para decir si somos deportistas. ¿No vale? Sí... Respire. <risa> no, si le gusta el deporte. No, estamos parejos. Yo, ahí sí la queda. Ah, el que Igual, se case primero. Igualmente. No, bueno, está bien está pareja la cosa. Yo creo que estamos parejo. Gracias, Gracias a, al director del SAIME por haber participado que, en este programa. Espero que le haya gustado la interacción de la gente. No, Yo traje algunas grande. preguntas, pero la gente es la que hace las interrogantes. Gracias. Y es, espero que la gente... No, no, perdí. No digan que perdí. Por... Bueno, vamos a intentar una prórroga. La última prórroga una prórroga. Una prórroga, pues. Uno. Pero eso dice que más pegado. Ah, bueno. Uh. Uno, dos, tres. Ah, y ahí se va a Y aquí tú también. Ah, está bien, estamos empatados. Bueno, gracias. Espero gracias, que les haya gustado uno. el programa. Igualmente. Y bueno, capaz nos vemos dentro de un tiempo cuando esta cédula sea oficial. Creo que Venezuela tiene que entrar en el ámbito de la tecnología, como lo tienen sí. otros países. Es una transformación tecnológica. Eso, y de eso se trata. Y más si la tecnología ahora es soberana y es de la casa. Vamos con ese sueño y yo creo que sí lo vamos a lograr con el favor de Dios, más temprano que tarde, como dice nuestro jefe Nicolás Maduro cédula nueva para que la patria siga avanzando. Bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche voy a traer a algunos invitados de oposición espero bueno. la... tener algunos invitados de las primarias de las primarias es. que dicen que, que no quieren en el CNE y después Bien. dicen que el CNE es bueno y otros que dicen Seguro que no. Seguro te, bueno. te piden bueno, cosas del SAIME no <risa> ¿Ya ha usted alguno? Ah, por cierto, sí. ayer Fernando Carrillo, yo sí, le comentaba, estuvo, estuvo Sánchez, por allá Sánchez, y dijo que maravilla sí. que se viene para Venezuela. Hoy, ya. hoy fue retirar la cédula, por cierto, y me pasaron datos que. Y dijo que de otro mundo, que el Saime sí. de otro mundo. Bueno, nos vamos, que tengan feliz noche. Amén. Con mucha firmeza avanza la gestión imparable del gobierno bolivariano del Estado Sucre con la optimización y recuperación de los servicios públicos. Gracias al plan de desarrollo y gobierno Gran Mariscal de Ayacucho se ha desplegado el plan de asfaltado, la demarcación de vialidad y la colocación de ojos de gato para garantizar así carreteras seguras en la región. Además, la rehabilitación del sistema del bombeo del UAP en Cumaná se suma a los 30 sistemas de bombeo de aguas servidas y sistemas hídricos intervenidos para atender a la población oriental. Lealtad es amor por Sucre.